Eh, a mí me encanta llevar el cabello así porque pues me diferencia de varias personas eh, He tenido el cabello de muchas formas, muchos colores, eh, corto, largo, eh, más abundante, más afro eh, Y me gusta llevarlo así porque pues me identifica desde donde vengo